Hey, bueno, gente de este los esto, no es, curioso, esto no es un video de un turno Estamos aquí en la serie de intentando llegar a Mayor, aquí en Del Liberator eh, Vamos a ver, hemos hecho ya eh, casi todas las misiones, nos quedan muy pocas eh, Bueno, dentro de nada podré llegar a, a Mayor, ahora mismo soy... Eh, 150 sheriff, Creo que si supero el 150 Ya me, me dan el mayor Creo, pero bueno Vamos a completar la misión del hombre este Que no lo habíamos completado aún Que es quitar Las cosas de aquí abajo Así Esto Esto Esto Voy a quitar Todas las mierdas estas Para... Para el limpiador Ese Vale, y esto Vale, ahora vamos a hacer eh, Un horde Que es la otra misión que teníamos que hacer Hacemos la misión del horde Y eh, yo creo que con eso Tendríamos ya El mayor Creo yo, ¿eh? debería, vaya de esta forma vamos a ver si sin el jorde nos vale A ver, lo he quitado eh, bien Creo que ya no me queda nada Me parece, eh Vamos a subir Esperemos, a ver, estaría genial Que fuera, plan que ya tuviera lo de Lo del mayor mm, No Vale, el horde tengo que hacer Tengo que hacer el horde Vale Soy 155 Vamos a hacer el horde El Jorde Quiero eh, militar y base Horde Beacon Militar y base Bien, pues vamos al militar y base Y nos damos un Horde Beacon ahora Vale, vamos a ver de Beacon, a lo, mejor, a lo mejor hay hasta zombies. Zombies normales por aquí, pero bueno. sea, eh, Mega zombies. Eh, que spawnea. Vamos a ver. Si, si aparece alguno. A ver, sale aquí. ¿Verdad? Sí, pero no parece que haya. Y ahí. Pero no hay. Vale. Perfecto. Pues vamos a coger el horde. Y lo vamos a colocar. Creo bastante bien colocarlo ahí arriba. Aquí. A ver. Toma. Horde beacon. Perfectísimo. Vale. Eh... Tengo... Balas. Pero tú sabes, tampoco... Exagerada, ¿esto qué es? Una bulldog. Vale, la bulldog la puedo utilizar si no me da tiempo a vearme a balas para Honey. En verdad, si pongo esto y lo copio, mejor que mejor. Vale, vamos aquí matando varios zombies. Aquí hay más. Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, me voy a ir cargando zombies. Vale, me voy cargándomelos en primera persona. primera persona parece que hasta hace más daño. Tontería, estoy aquí haciendo un poco el tonto y al final me mata los zombies. estos, ¿sabes? No me voy a curar. Uy, hago eso para que ahora, cuando yo haga así, va más, más rápido. Sin balas Y tengo el Hostia Jimmy Hostia Vaya Me tiro de mierda ¡Eh, Cuidado ¿Sería que me quedas sin balas, tío? Que poca fuerza tiene, compañero Vale A ver me ha a cargar a, a Don Piedras. Antes que nada. Yo creo que con estas balas. Bueno. Es decir, me ha cargado a todo, pero... No me los he cargado a todos. No. Vale. Llega hasta allí todo. Joder. Hostia, me he curado sin, sin necesidad de hacerlo. Vale, esto lo vamos a tirar. Y ahora hemos cogido para nada. Cuando necesitábamos. Esto aquí. Esto aquí. Vale. No. Este tiene que ser el último ya. ya. Uno y dos. Vale. Hecho y este uh, uh, uh, uh, este horde este horde sí me habría gustado que me hubiera tocado este horde sí dos dragon fan una no granada balas de grilly ver. ¿Eh? qué más hay ahí balas de grilly dos Nicore box una dragon fan box y esto increíble este sí me habría gustado que me hubiera tocado vale vamos a liberar Vamos a Liberator. Vamos a dar la misión esta. Vale, aquí está este hombre. Le damos a completar. Más Mati, Mati, en serio. Clear Missile Silo. Joder, brother. A ver cuántas de estos tengo ya. 660, tío. Y aún no. Tengo que hacer otro orden, en serio. Mira. Me voy a preparar tanto para este orden Que si me voy a preparar me cago en la puta. Barra GIF 17. Dame 10. 10 de esto. Tras, creo que me, me cago me todo más. Barra GIF 17. Muy bien. ¿Quieres que limpie Silo? Perfecto. Te voy a limpiar Silo entero. 3. Eh, me deja, me deja ya de tonterías y todo. Aquí ya con. Con las cosas estas Venga. Esto es un zombie gigante abajo. Te lo acabo de escuchar. Lo, lo estoy escuchando, vaya. Sí, sí, sí. Ven, ven para arriba, ven para arriba, que te estoy escuchando, hermano. Me deja ya de tonterías. Aquí ya con los zombies de mierda. Si ya está el rabo de los bordebicons. A ver. Ni pelota ni nada. Me voy a ir cargando lo antes posible. Venga. Venga, los zombies ya de, de mierda. No se acerquen al horde. Puede ser. Yo, es que, de verdad, odio. Odio la misión esta, tío. Que, que sí, tío, que está muy bien mata zombies y yo, pero. Es un coñazo, yo, yo qué sé, me busca cosas, me.. No cosas tan faci Más facilitas. Que ponerme a mejor de Beacon, tío. Me, ahora me tengo que cargar dos zombies gigantes. un filtro vale vale vamos a ver fuera fuera fuera fuera fuera fuera fuera fuera barra aquí diecisiete dame cinco ahí viene el gigante... El segundo gigante viene ahí... A ver... Está ahí yo? aquí... Ya, ya está... Esta es una mierda, vámonos... Teleport... Liberator... Ya, tío, ya hemos hecho todos los hordes, y yo déjame, déjame, ya de poner jords, vi con que ya está, no, ya lo he hecho. ¿necesitas algo más? Pero dios, pero dios, hoy rig tiene de reputación. First in the Being to Russia, bagging the organization, vale. soft with... pues, are Clear oil rig. Me estás diciendo que limpie eso. Tío. Oh. ¡Oh! ¿En serio? Lo he hecho, tío. Ostras, tío, lo he hecho. Tengo el, el mayor con 170. ¿Sabes qué, tío? Que te vas a quedar sin esto. No te voy a limpiar este sitio. Lo limpias tú solito, compañero. Que yo no tengo ganas de ponerme a limpiar ahora otra cosa más. Bien, tenemos al fin el mayor. Vale, vale, vale. Pues para el capítulo siguiente lo que vamos a hacer... Ya, que sería el capítulo final, es hacerlo del MK2. A ver si lo puedo hacer. Si no se me buguea. Que ya... Ya es hora, ¿eh? Ya es hora de que, de que me deje hacerlo. Y por cierto, ahora yo puedo venir aquí y decirle... Necesitas un piloto. ¿Sí? sí. Ah, venga. Muy bien. Bien, consigue las cosas de piloto, ¿vale? Find Jet Compressor. Hostia, en serio. En serio tengo que encontrarte esto. Bueno, esta misión como que... Eh, la puedo hacer, ¿sabes? Pero no lo voy a hacer. ya Es que ya, ya tengo lo de mayo y ya lo único que me queda es... Ya lo que me queda es hacer lo que me siento el MK2 y ya está. Así que nada, bueno, si queréis más vídeos de Antonio ya sabéis darle like y yo os lo traeré. el próximo capítulo, será el último. Y ya sabéis, a por el MK2, a ver si podemos. Así que nada, lo he dicho, que ver este capítulo, espero os haya gustado y adiós.